Hola chicos, pero vamos a jugar el que te dije mil veces, chicos. Vamos a jugar Move, Orde y hey, Edito, chicos. Dale, vamos a jugar oh, Move, pero ser un nivel, chicos. Bueno, ah, ¿a qué modo? No sé. No se puede poner pantalla completa. Bueno, dale, dale. Ahora vamos, si quiere, si lo tiene uno, mira, si lo descarga, no sé si te va a aparecer eso, porque yo no sé si me va a cargar. Eh, crear un nuevo, un nuevo de eso, eh, si quiere que estoy acá. No entendí nada. Bueno, no, bueno, chicos, pongamos esto y este, la naranja, el azul, y el azul, y la, no sé, no entiendo nada, bueno. Uy. Primero vamos a crear un objeto. Bueno, ahora. Oye, no sé cómo. Esto. Ahora vamos a poner esto, el bloquito. El bloque sin lo tiene. Pongamos esto, y esto, y esto, y esto. esto. Lo hagamos que tapador bueno acá pongamos todo esto y lo borramos bueno nada no, primero ahora vamos a poner ese el triste aportador acá bueno acá ahora vamos acá bueno me deja poner chicos Aquí. borramos esta y lo ponemos acá no acá también borramos esto y lo ponemos acá bien ahora para... para comenzar este texto Uy, limpieza Pero por qué no te deje entrar a Mira Es muy fácil chicos, muy fácil Está muy fácil, no es como programación Lo primero que tengo un po que poner poquito acá Por si acaso, si ¿sí quieres hacer algo, bueno Una vez hacer eso Vamos a poner Esto Lo ponemos que este que este se conecte a este y este que se conecte a este bueno nos conectamos chicos what the fuck eh bueno ok qué rato bueno chicos ah listo a ver comencemos bien queda un poquito más vale porque dije eso no, mal. Eh, no, decía, ¿por qué está mal? ¿Por qué te parece esta cosa? No entiendo nada. Eh, bueno, no, no, no entiendo nada. Mutator. Pasa la bomba. ¿Queremos que pase la bomba? No. Si quiere cambiar esa cosa, por si acaso. Eh, a mí me gusta cambiar que sea puñalada a la sierra. Esta. Me maté, chicos. Bueno, si, si, si no mata tan rápido, pongamos esto. Al... De otra vez. Y acá pongamos lo otro. Y otro acá. Mata. Si no, no lo mate tan rápido. Otro se mata. ¡No! ¡La pega, mi! mi acá está! Se queda mal. No, yo lo tengo matar. Voy a matar... No, me mató. Bien. Vamos, vamos a decorar... Eh, no sé este no sé para qué sea. mira si quieres decorar pone fuego no eso es sangre si sí es sangre vamos a decorar pone esta cosa y ponerse las luces para que se vean está uno acá y uno acá y otro acá y dije, ah no me diga no sabía para hacer eso a ver vamos a poner acá. ¿Cómo quedó más o menos bien así ah, es el de la decoración bueno ahora pongamos otro para hacer cosas para que se abra el botón que está abajo de ahí bien Y ya lo hacemos que, que se tiene que abrir algo que se tiene que abrir eh, cuál es eso esta para, para que pasen todo o quiera pasar en todo chicos, ¿sí? Que tiene que pasar a alguien bueno eh, si quiere que queremos que este ese botón tenía que tener que abrir esta cosa para para bueno para que coso eh, lo active no pues si quiero ahí si no quiere matar ya estamos cerrados ya no presta ese botón eh, bueno vamos a poner acá conecto, bueno, conectamos acá tiene que peto no, solo apretar, así más Bien, probamos oh, pero... No, me equivoqué, bueno, estoy cerrado ¿Nie? ¿Nie? Uy, otra vez, no No quiero que morir, no quiero morir, chicos Estoy cerrado, no tengo espada ¿Nie? Y la abre y me voy, china Bueno chicos, así te gusta Bueno chicos, lo digo así nomás Lo no, cierro, sí, soy un hacker Y la, la mata Abrí esa cosa. Cerrarme. Que pro que soy. Que pro. ¿Sí? Tonto. Bien, chicos. Bien, bien. Así puta Y lo mate todo. Lo mate fácil. Bueno, ahí no estoy muriendo. Bien, chicos. Eh, si, si quiere poner algo, esto. Si me entra gana, ponela. Uh, se me fue el cosito que le iba a poner. No, no hay mucho. Bueno, vamos a poner esta. Ahora, ¿dónde está la acción? No, esa no. Polis, Polis. Bueno, yo para la Polis. Eh, no sé por qué se ven esa No entiendo nada por qué se ven eso Pero igual vamos a poner colores. No sé cuál es eso. A ver, lo probar Ah, ya sé cuál es eso para que me estoy cerrado ah no tengo que poner algo para que se colearía bueno lo borramos que no se nos sirve pero si no, no pusimos nada solo eso bueno ahora mira si quieren que rote el cosito esa cosa lo primero que tenemos que hacer es algo vamos a ver, y no sé, a ver, Borramos esta Oh, se me tiene que salir tanto a veces. A ver, ver, ver. déjame de mostrar que no sé cómo. Ah, está. Con la F, con la F, es invertir. Y con el. <risa> a ver. Y con la. trabra Y con la G del gato es para sacar esa cosa. si te molesta, si te molesta. Si te molesta la línea, con la G del gato. Si te... Mira, esto, esto, amigo, es se aparece. Bueno, no me acuerdo cómo es el espacio. No. No, no, no sé. ¿ves? Vamos a poner. Ah, con la RS se sí, sí, comienza. Bueno, de compartar. Bueno, espera, te enseño otro, otro video. Y podemos salir. No sé confianza. ¿qué dice? Ah ¿no? Ah, sí, con el tab, el tab Si lo sabes, ¿qué tecla es? El tab, bien Bueno, eso para sacarse si queremos hacer ¿Qué pasó? El de donde está Bueno Bueno, pues tocamos esto y lo... no, no, no Por si acaso Mira como aquí se nivel tremendo, bueno. Y si quiero publicar lo primero que tenemos, no sé, sea, guardar o algo. Eh, no me acuerdo cómo era, pero a eh, ver. Esto, esto, no sé. Uy, mod, posi. No. Bueno, no me acuerdo mucho, pero cómo se publicaba. No sé cómo lo hice para que publique lo guardamos, primero no lo guardamos el autor también que se llame moto no vamos a poner Ya guardamos y si que y si, si queremos guardar oficial level vertigo lo select mi level bueno eso sí, sí no quería. No me acuerdo cómo se publicaba. Después me Bueno, esa fue porque no sé por qué dije, en Un fusque. Esa es quería. Esa es esa ¿Qué le pasa a ese juego? Ahí está. Bueno, si te gustó el video, suscríbete al canal, chicos. Son cracks y guapos. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Hasta Josué. Eh. Morestón. Mm. Adiós.